Un cordial saludo. En esta ocasión vamos a explicar el concepto y la manera de cómo aplicar eh, lo, lo que son arreglos bidimensionales en el tema de estructura contenedora de tamaño fijo en el curso de eh, estructura de datos. Inicialmente conceptualicemos qué es un arreglo unidimensional. Un arreglo unidimensional es un conjunto de datos finitos y homogéneos, organizados por filas y columnas, y referenciados por una variable de tipo arreglo. ¿Por qué se dice que son datos finitos? Porque se debe definir la dimensión o la longitud de, la fi de, de las filas y de las columnas. O sea que en este caso, el conjunto de espacios conformados por esas coordenadas eh, tienen una limitante. ¿Por qué se dice que son datos homogéneos? Porque en estos espacios de memoria se deben almacenar datos del mismo tipo de dato. ¿Cuáles son las características entonces de un arreglo bidimensional? Un arreglo bidimensional tiene filas definidas mmm, más adelante en programación por constantes. Tiene columnas, observen ustedes, aquí están las columnas, ¿sí? estas son las columnas, estas son las filas, las de la horizontal, ¿sí? Y tienen el nombre del arreglo bidimensional. O sea que este espacio de memoria debe llevar un nombre eh, para poderlo identificar. Vamos a mirar algunos otros elementos eh, propios de lo que es un arreglo bidimensional. Como les había comentado, entonces tienen una variable referencial. En este caso la he creado con el nombre ARP y el cual referencia esta, esta matriz o este arreglo bidimensional. A los arreglos bidimensionales también se les conoce con el concepto de matriz. Una, una matriz se le llama matriz cuadrática cuando el número de filas, en ese caso, estas filas son, eh, tienen el mismo número de las columnas. A eso se le llama una matriz cuadrática. Observen ustedes que como en los arreglos, como en los arreglos unidimensionales, eh, el arreglo bidimensional, su índice siempre comienza con 0, tanto para las filas como para las columnas. ¿Cómo puedo hacer referencia a un elemento de un arreglo bidimensional? Supongas el 12, que en este caso está resaltado con color amarillo, debe de ser ar sub B, fila 0, columna 1. Fila 0, columna 1. El juego de esa coordenada, doy pie a hacer referencia al elemento que está en esa posición. Miremos eh, este segundo elemento, el 2, el cual está posicionado en la fila 1, columna 3. Por tal motivo, si yo quiero hacer referencia a este elemento, debería ser B su e, sub 1, su 3, fila 1, columna 3. Lo mismo lo haríamos para el elemento que está resaltado con color verde, ¿sí? fila 2, fila 2, columna 2. Y lo mismo sería para el elemento que está resaltado con color lila, B Fila 3, columna 0. Y de esta manera es que se puede hacer referencia a cada uno de los elementos de un arreglo bidimensional. Cuando, eh, más adelante, cuando vayamos a trabajar eh, los arreglos bidimensionales, es necesario empezar a utilizar las estructuras cíclicas para poder hacer recorrido tanto para las filas como para las columnas. Pero miremos eh, cómo se estructura un... Un, eh, un arreglo bidimensional la estructura de un arreglo bidimensional inicialmente sus atributos se debe definir por medio de constantes la dimensión de las filas y la dimensión de las columnas estas dos constantes deben de ser privadas porque forman parte de los atributos de un arreglo bidimensional se debe definir el nombre del arreglo bidimensional también bajo un nivel de accesibilidad privado estos serían los atributos de una estructura de arreglo bidimensional en el método constructor se debe hacer, se debe crear el arreglo bidimensional. Y estos son los métodos de consulta. Se debe crear un método de consulta que permita consultar las filas. Otro que permita consultar las columnas. Otro que permita consultar un elemento de acuerdo a los parámetros que se le envíe de la fila y de la columna. Y otro que me permita retornar la variable referencial del arreglo. Los métodos de modificación. Eh, siempre se utiliza para evitar posibles errores de memoria. Siempre se utiliza que cada vez que se crea el método en el método constructor, cada vez que se crea el arreglo en el método constructor, se inicializa el arreglo con ceros. Por tal motivo, entonces se crea un método que inicialice eh, el arreglo con ceros. Y para modificar un elemento del arreglo o para insertar un elemento en arreglo, entonces se debe de utilizar como parámetro en ese método. Eh, la posición de la fila, la posición de la columna y el nuevo elemento que se va de insertar en el arreglo bidimensional estos serían a grandes rasgos la estructura básica de, una, de un arreglo bidimensional también conocido como una estructura contenedora de tamaño fijo también conocida también con el nombre de matriz vamos a mirar ahora eh, la creación de un proyecto y vamos a crear en una matriz a bidimensional vamos a cargarla con números aleatorios utilizando la clase random. Ya en este caso, previamente, yo he creado la clase la clase de arreglo bidimensional eh, en el paquete código fuente. Dentro de eso he creado los dos paquetes: el paquete de la interfaz y el paquete mundo. Vamos inicialmente a mirar el paquete mundo, donde eh, se ve claramente cómo se debe estructurar un arreglo bidimensional entonces este es el bloque de documentación básico eh, vamos a minimizarlo aquí está el, la direccionalidad del paquete donde se encuentra en este momento y esta es la clase de arreglo bidimensional inicialmente definimos los atributos así como lo acabamos de explicar debe crear dos variables eh, perdón dos datos eh, estáticos dos datos fijos Sí, o datos constantes, normalmente recuerden ustedes que los datos constantes siempre deben de ir en mayúscula y por tanto eh, de tipo entero, que significa dimensión de la fila y dimensión de la columna. Vamos a trabajar con una matriz cuadrática de 5 por 5 y el nombre del arreglo bidimensional, en este caso AB. Observen ustedes cómo se define un arreglo bidimensional: Mire, entero. ¿Sí? se le define que vamos a trabajar con dos dimensiones y el nombre referencial del dato que va, vamos a utilizar para trabajar el arreglo bidimensional en el método constructor, en el método constructor recuerden que el, el método constructor lleva el mismo nombre de la clase a la cual pertenece y se le dice que a, b, así en el new, con esto estoy creando el espacio de memoria definido por número de filas y número de columnas una vez que creo ese método una vez que creo ese arreglo bidimensional pues inmediatamente llamo el método se inicializar arreglo el cual por acá está está el método ¿sí? este método me permite eh, poder cargar el arreglo con ceros observen ustedes que utilizo una estructura cíclica donde inicializo el índice con eh, el índice i lo inicializo con cero y de esa manera eh, puedo recorrer eh, las filas y con esta estructura, con el índice K, puedo recorrer las columnas. Y en ese juego de coordenadas de I y su cat, con el arreglo, entonces AB, su I y su K, igual a 0 hago o cargo completamente el arreglo bidimensional. Listo. Eh, ¿Qué otro elemento? Vienen, vienen ahora sí los métodos de consulta, entonces el primer método de consulta que me consulta el arreglo de la fila, el segundo método de consulta que me retorna la dimensión de las columnas, el tercer método de, de, de consulta que me retorna el dato referencial que utilizamos para trabajar o manipular los datos en arreglo bidimensional, AB, el método de consulta que consulta un elemento del arreglo, en este caso para consultar un elemento del arreglo, debo utilizar como parámetros la, una posición de la fila y una posición de la columna. Y esa, ese juego de coordenadas de fila, primero fila, segundo columnas, eh, me retorna un elemento. Aquí está, como tal. En eh, el método de modificación inicializo el arreglo bidimensional o una matriz con cero y este para poder insertar un nuevo elemento en la matriz, en este caso eh, es necesario los parámetros de la posición de las filas, de la posición de la columna y el nuevo elemento de tipo entero para poderlo insertar, debe ser de tipo entero porque la matriz es de tipo entero. Eso es como a grandes rasgos, lo cómo se debe estructurar un arreglo bidimensional. Voy a salvar esta parte y me paso a lo que normalmente se conoce como eh, la clase principal, la cual contiene el método principal. Dentro de la clase principal que he hecho, he documentado eh, la clase, le he definido el paquete al cual pertenece la clase, que pertenece al paquete interfaz, la direccionalidad o el pub. He importado dos clases, la primera clase que es la del paquete mundo, la que voy a empezar a manipular y voy a, voy a importar del, del paquete útil de la librería de Java, la clase random, con el fin de que me genere números aleatorios. Dentro de la clase, aquí está la clase, estructura, contenedora, arreglo bidimensional y dentro de ella está el método principal, boi-main, aquí lo tenemos que lo primero que hago creo un objeto instanciador llamado OleAle que hace referencia a objeto aleatorio que me permite poder instanciar todos los métodos propios de la clase Random segundo creo otro objeto instanciador a la clase arreglo unidimensional que le llamo OleAr y que por medio de este objeto voy a empezar a instanciar todos los métodos propios de la clase arreglo bidimensional eh, ¿Qué más he hecho? Vamos a mirar, eh, esto pues no lo necesito, aquí esto no, no hay necesidad de hacerlo, esto era una explicación anterior que tenía sobre los métodos, los métodos de búsqueda y de ordenamiento. Listo. Posteriormente, ahora sí empiezo a, a enviar, a generar números aleatorios, entonces lo que hago es un recorrido, Inicializo un índice en cero, le digo que ese índice vaya a object R punto, invoco o instancio el método que me retorna las filas, ¿sí? y, y más más. Lo mismo hago con el segundo con la segunda estructura cíclica para poder recorrer las columnas. ¿Y cómo envío el elemento? Entonces le digo oye R, C nuevo elemento, voy a insertar un elemento en la, en la, en la matriz... Por tal motivo envío la posición de las filas, envío la posición de la columna y le digo que, oye ale invoco el método propio de la clase random que me genera números aleatorios desde 0 hasta 201-1. menos O sea que eh, eso me significa que voy a generar números aleatorios desde 0 hasta 200. Con este método me genera el número aleatorio, o sea en pues ese sería el nuevo elemento que voy a insertar en el arreglo bidimensional. Y esta estructura, sencillamente, lo que estoy utilizando es para mostrar el arreglo bidimensional, cuáles fueron los números que se generaron aleatoriamente. Entonces, vamos a salvar y vamos a compilar y ejecutar. Y en este caso, observen ustedes que se ha generado un arreglo bidimensional original, y estos son los elementos que se han generado en esa primera eh, instancia con la clase Random. Espero que con este pequeño video se haya eh, tenido claridad sobre cómo se debe estructurar una, una estructura contenedora de tamaño fijo, en este caso arreglos bidimensionales o matrices, y la manera de cómo cargarla con números aleatorios utilizando la clase Random. Nos vemos en una próxima.